Bienvenido, bienvenida a, una nueva, a un nuevo episodio del podcast, yo estoy aquí con, con Eva, alumna de la primera edición Estoy desvirtualizando por primera vez Gracias. a Eva Qué fuerte, sí, sí, qué guay estar aquí, eh Ha, ha llovido desde la primera vez, yo me acuerdo las primeras, ¿no? cuando ibas a entrar a en la incubadora, la, la, la cantidad Joder. de dudas y todo que tenía Madre mía Y, y nada, un poco el, el episodio de hoy, vamos a hablar pues, básicamente de, de, de una, una persona como tú que venía a trabajar por, por, pues eso, por cuenta ajena que tampoco tenía mucha idea del marketing digital, ha llegado a, bueno, pues en este año facturar una buena pasta, ¿no? Que... Sí, al final pues superé los 10.000, superé los 10.000 euros y con una inversión, nada, ya lo viste, que fue vamos... de risa, que fue de risa al final, que yo decía, Dios mío, salió muy bien, salió muy bien. Vamos, vamos a ir poco a poco, o sea, porque lo que, un poco lo que, lo que quiero que sea este, este, este episodio quizás sea una conversación más... Más amena, más, mm. joder, pues como si estuviésemos tú y yo tomando café. Que ¿Qué es, lo es lo que, que vamos, estamos haciendo. qué es lo que estamos haciendo. Así que un poco de dónde... O sea, ¿cómo parte todo? Es decir, ¿cómo era Eva hace un año y medio? Joder, pues yo te acuerdas es que cuando estuvimos hablando para entrar, que te... A, bueno, te... A, eh, a Pero antes, antes, antes de eso, es decir, ¿qué es lo que estabas haciendo? Pues estaba trabajando, estaba trabajando por cuenta ajena en una empresa y yo tenía ahí mi... mi mi idea, mi sueño, pues tenía una, una página web de entrenamientos online y de, y de dietas y tenía ahí un Instagram medio parado también y que bueno, que en su día sí que hice algunas, algunos asesoramientos y trabajé con algunas chicas, pero, pero tenía parado. Entonces tenía ahí como mi sueño de, de lanzar eso, ¿no? De decir, joder, ¿por qué no lo puedo hacer y llevar a más gente y a lo mejor pues eh, darme a conocer y tal? Entonces estaba buscando la manera de, de bueno, pues de eso de promocionarlo y de ver a ver y de encontrar un método, un sistema para lanzarlo mientras lo compaginaba con, con mi otro trabajo uh -huh. ¿no? que era, pues digamos, el, el, vamos, el, el, el, la base de mis ingresos. Y nada, y entonces pues apareciste tú, yo con mis 1500 dudas que te avasallé que fue una tortura, venga a preguntarte cosas y tal, y al final dije, bueno, venga, me lanzo y que sea lo que Dios quiera, porque efectivamente yo no tenía ni idea de pues eso, de tecnología, de, de tal, de bueno, sí, de redes un poco más o menos, pero poco más, y ya Ay, está. Yo, yo me, yo, o sea, me acuerdo perfectamente de ese momento porque yo estaba, creo que estaba en Punta Hombría por ahí, <risa> era la primera edición del incubador de lanzamientos y creo que, o sea, si tú mi registro de llamadas, o sea, parecías tú incluso más que mis amigos. Total, es que estás todo el día pobre. Yo digo, madre mía, fueron tres meses. Eso fue al principio, pero luego los tres meses que te dimos, yo de verdad, o sea, este hombre se tiene cielo ganado, ¿eh? Porque es una barbaridad el apoyo que nos diste y todo. Yo soy una persona que al final, yo creo que todo el mundo, un poco así, ¿no? Igual con, con mi método de entrenamiento y de tal, el acompañamiento es que es, es la base del éxito. O sea, pero, sí, pero, o sea... O sea, por una parte dices, vale, sí, el acompañamiento es la parte del éxito, pero si tú te paras y miras los alumnos de la primera edición, dices, y es la pregunta que yo me hice, ¿no? ¿Por qué gente, pues eso, como tú, mm. como David, como tal, tienen éxito y por qué otras no? Y simplemente te vas al, prog es decir, al progreso del programa, es decir, cuánto ha consumido esta persona y cuánto ha consumido la otra, cuánto ha preguntado una y cuánto ha preguntado la otra, y dices, joder, si es que al final, sí. quien, a quien le va bien o quien factura más dinero o quien consigue crear su negocio online es quien más involucra. Claro, total, quien más involucra. Y a mí me pasó, te acuerdas que a mitad de la incubadora me despidieron. Entonces ahí, claro, mi grado de compromiso subió exponencialmente porque dije, a ver, hasta que tenga otro trabajo, esto es mi medio de vida y esto es lo que tengo y lo tengo que sacar porque, ¿cómo, como te dijeron ¿Cómo te dijeron ahí que te despedían? Pues tal cual, que me despedían. <risa> pues tal cual claro, hasta, pues hasta, hasta luego cual, ¿no? hasta luego que nada pues que hasta aquí hemos llegado y que y que bueno y que bueno me ofrecieron una cosa que no me interesó nada y, y además sin esperármelo recién llegada de vacaciones sin esperármelo para nada porque me estaba yendo súper bien en este trabajo que bueno pues que, que tenían que reducir personal y que yo era la última en llegar y que bueno y ahí pues, no habías ni lanzado creo ¿no? no había ni lanzado o sea no había ni lanzado estaba en pleno verano y ya dije mira, se acabó o sea, me, me, me voy a muerte a esto y, y ya quemo los barcos entonces, sí que es verdad que yo fueron muchas horas, ¿eh? o sea, no es fácil Desde o sea, esto manera. de que no llegas aquí y, ala, venga, tengo la fórmula mágica, le doy a dos botones y ala, ya tengo el negocio online. o sea, hay que currar un huevo, o sea, hay que currar un montón y echar muchas, muchas, muchas horas pero es verdad que una vez que ya lo tienes montado ya está Ahí ya, ahí ya está. Claro. O sea, lo más chungo es, es eso. Y bueno, pues nada, pues al final, pues joder, pues, pues sí, pues estuviste tú ahí también muy pendiente y, y. Y es que yo me pasaba todo el día con esto. O sea, día. Para, para, por ejemplo, para mí, ya que estás aquí, o sea, más, más en tu caso era que, que es que no tenías ni idea, o sea, de conceptos, no sé, de, de email marketing o de publicidad, o sea, partías de, desde cero y Desde y que... cero. Desde cero, vamos, de nada. O sea, todo el tema de embudos, de. Ah, cero Todos las, los programas de aplicaciones y tal que hemos estado viendo, nada, pero yo, yo iba, pues eso, te escuchaba a ti, yo tenía dos pantallas abiertas, te escuchaba a ti, paraba dos segundos iba haciendo, o sea, rollo como un mono, como un niño pequeño, o sea, eh, ahora tenéis que hacer esto, yo, bin, bin, o sea, iba parando, porque ya te digo, ni idea, pero es que lo, está muy bien montado y lo explicaba súper bien y los vídeos están muy bien y, y luego cualquier duda tú estabas ahí también para cosas, o sea, no sé, la verdad que se hace... Se hace sencillo, pero tienes que dedicar. Tienes que trabajar, claro que sí. O sea, no es, no es nada complicado porque lo explicas súper bien y, si, y siguiendo los pasos. Ahora, yo no sé a alguien que no tenga ni idea sin la incubadora, mmm, lo veo complicado. O sea, es decir, no es difícil, pero si sí te guían. Uh -huh. Si no te guían, yo, mmm, vamos, no pero no lo veo. O sea, pero, pero, pero en tu complicado. caso que he sacado por aquí. En, o sea, ¿En tu caso fuiste capaz de, de sacarlo todo? Es decir, lo, joder, sí. hiciste tu primer lanzamiento. ¿Cómo fue ese primer lanzamiento? Bueno, bueno, la pera. O sea, lo recuerdo. Bueno, ¿te acuerdas que cuando acabamos ya todos llorando? Porque fue un, un, un, una experiencia que, que de verdad se lo recomiendo a todo el mundo, que lo viva, lo que es eso. O sea, brutal, brutal. Ya cuando ya lo tienes todo montado, de repente llega el día de la clase online llegas ahí y empiezas a ver cómo empieza a subir gente y 100, 200, 300, 400, 500 personas yo decía, <risa> Dios mío, de mi vida, una locura y luego pues eso, nada más acabar la clase, empiezan a agendar y, y una y otra y otra, yo ya todo el día durante cuatro días, desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche, todo de, de llamadas y luego pues eso, lo que vives con cada una de esas personas, no pues eran 20 minutos, media hora de conversación que tenía con ellas se me, se me ponían a llorar, eh, bueno, o sea, de todo, te pasa de todo, de todo, de todo. Entonces es una experiencia súper gratificante, o sea, no te puedes imaginar. Te sientes, joder, el hecho de poder ayudar a la gente, encima a ganar dinero, y encima, ¿qué es lo que te gusta? Pues que no, no o sé, sea, o sea, la sensación es brutal, brutal. Y aquí es donde voy yo, porque quizás ahora mucha gente ve y dice, joder, Eva ha facturado 10.000 euros este año con su lanzamiento, venía a trabajar por cuenta ajena, pero, pero joder, habla de las personas que están dentro, es decir, porque la gente tiene asociada a él, y, y a mí me pasaba, aquí desde el principio, veía gente que ganaba pasta y decía, joder, pues, pues es que estarán robando, estarán haciendo algo mal. Pero habla de los, de los o sea, en tu caso, de las clientas que tienes, o que has conseguido a través de los lanzamientos, están contentas, están tristes... Bueno, eh, es, ¿cómo será que mi programa era de tres meses? Y al acabar los tres meses han renovado un mes más porque no quieren dejarlo, porque quieren seguir, porque quieren estar... Para ellas es, es fundamental el tema del acompañamiento, es lo que marca la diferencia. Tengo chicas, hay una chica de Galicia que es que dice que desde los 15 años no tenía esa talla de ropa y ha hecho 3.000 millones de dietas. Entonces, al final, obviamente, claro, es que funciona cualquier dieta y entrenamiento te va a funcionar, pero el tema es, eh, pues eso, el estar ahí, el acompañar, el que ellas tengan, ¿sabes?, 24 horas pendiente de ellas, eh, todo eso, pues, claro, funciona, funciona porque al final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 ¿Qué es lo que se promete? Yo siempre digo, bueno, tú lo habrás visto en la incubadora, que, que nunca prometas algo que tú no has conseguido antes. Ah, es que eso es y... otra, es que yo lo conseguí. Claro. Claro, entonces yo en, en esa clase online y luego hablando con las chicas, sí que les enseñaba mis fotos de antes y después, porque fue el método que a mí me hubiera gustado tener cuando yo pasé por eso, que yo lo hice sola, con apoyo de entrenadores personales, de nutricionistas, pero lo hice sola sin ese acompañamiento. Ese acompañamiento no lo tuve yo que buscar psicológicamente, entonces pensé, dije, joder, ¿qué es lo que me hubiera faltado a mí aquí cuando yo perdí eh, esos 10 kilos? Tener, y, y me faltaba el, el acompañamiento, pero lo, conseguí montar un método, un método que sé que funciona, porque es que, es que tiene que funcionar, no puede no funcionar, o sea, no puede no funcionar. Entonces, basado en mi experiencia y en lo que he probado, porque también lo hice con otras chicas, o sea, no me lancé uh -huh. de la nada, sin tal ya tenía algunos casos eh, y sabía que iba a funcionar.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 ¿Cómo te proyectas ahora en este año 2023? Bueno, este año eh, se Objetivos. me ha complicado un poco la cosa por el, porque me tienen que operar la de la rodilla. Entonces, bueno, tengo ahí más, más proyectos y tal, pero bueno, sí, mi objetivo es ya estoy recibiendo más solicitudes. Quiero hacer otro lanzamiento en cuanto pueda y, y tengo que gestionar a ver cómo lo voy a combinar con el tema de la rodilla, porque a lo mejor cambio todo el modelo, pero sí que quiero seguir haciendo más lanzamientos. Me están lloviendo ofertas, yo no sé. Ahora, cuando parece que el universo conspira, cuando, cuando ya estás en una cosa, conspira. Me están lloviendo ofertas de todos lados y estoy valorando varios proyectos. A nivel, ya te digo, a nivel laboral, eh, pues muy contenta. Muy bien, muy bien. Con mucha tranquilidad, que sé que dependo de mí, no dependo de nadie. Qué bonito. Eh, que no esté en un sitio que, ¿sabes? que me puedan echar mañana. Y, y que soy yo y depende de mí, de mi esfuerzo de mi trabajo entonces tengo que gestionarlo a ver cómo lo voy a hacer con el tema de la pierna para hacer un segundo lanzamiento y, y nada y espero crecer y, y poco a poco ir ya no estar sola ir contratando gente poco a poco y, y viendo a ver cómo lo puedo gestionar para tener para ayudar a más, a más chicas uh -huh. Qué es la idea. para mí es, para mí es, es muy bonito el el joder el... Poderte haber conocido en, a es quizás esa eva de hace literalmente unos meses, sí. cuando en ese mar de dudas de Dani estoy haciendo esto y quizás no es <risa> lo que me apasiona, quizás no es lo que me gusta, y verte ahora la evolución que has pegado, tía. Claro, mm -hmm. el, el, el, no a nivel económico, ni los 10.000 euros. Claro, que has es podido... que eso es lo de menos, eso es lo que la gente es lo que más llama la atención, ¿no? Y lo que la gente más, más busca, pero de verdad que cuando acabas y lo pones una balanza, es que es lo de menos, de verdad que es lo de menos. O sea, es mucho más todo lo que te llevas de experiencia y de a nivel personal y de sentirte joder, capaz de todo y con un subidón y una felicidad que no se puede cambiar por nada eso es, vale mucho más que el dinero y sobre todo lo que tú decías antes es decir ahora ya la confianza de oye que depende de mí es decir si quiero generar dinero depende de mí sí, no, no depende de nada de nada externo eso es sí. y eso y eso para mí en mi caso que yo soy eh, madre soltera eh, saco yo a mi hijo adelante siempre desde que era pequeño y, y, y el hecho de que te vayan despidiendo, que me han despido mil veces de trabajos pero es, yo trabajo en un mundo comercial que es súper difícil, es como una jungla y entonces claro esa ansiedad de, de decir ahora te, voy a tener trabajo, no voy a tener trabajo voy a poder pagar", saber que ahora eh, lo puedo hacer y que puede depender de mí que mañana hago otro lanzamiento me puede salir mejor, peor, pero o sea que funciona es algo que está demostrado, que está probado, que funcionan los lanzamientos, están bien hechos, tienes una guía, además la incubadora la tenemos ahí, tenemos acceso para, para siempre. Obviamente tendría que volver a repasarlo todo, pero, pero el que está ahí y joder, pues te da mucha seguridad, mucha, mucha seguridad. Eso está muy bien. Dicho esto, <risa> quiero... Le he dicho, Eva, tienes que venir hoy a la oficina. ¡Ay, padre, ¿Qué es sí. eso? Han venido, han venido los reyes magos y tengo algo para darte. Antes de, antes de que lo abras, eh, es un poco lo que te decía antes, es decir, el, el, el, joder, el poder haberte visto de, de, de, desde un principio, el cómo te lo has currado, porque o sea, la incubadora está genial, tienes el paso a paso, pero pero, joder, unos lo han logrado y, y otros no. Y, y, y todos tenían lo mismo, todos tenían el mismo método. Entonces sí, yo doy el 50, pero también tú has dado uh -huh. ese 50 Te has involucrado al máximo eh, has, has llegado hasta el final Y prueba de eso ha sido, joder, el resultado que has tenido Sí Así que, ahí ¿Qué es esto, Dani? ¿Qué emoción lo puedo abrir. Sí, a eso ver, es a ver, para a ver, ti A ver, a ver, ¿cómo abrimos esto? ¿Puedes? Te doy un... Sí, déjame un cúter ¿Qué es? ¿Un cuadro? <risa> que me gustan a mí las sorpresas A ver, sí. A ver, a ver. Bueno, pues. Voy a grabarte. Me, me queda pasado. <ríe> Verás. ¿Qué será este hombre? Ay, espera que lo ha abierto al revés. Que es un cuadro, que es esto? ¿Puedo? Este es ¿Así? ¿Ah, Ay, pero viene pegado Espera, espera, espera, espera espera Ahí está. Es el pequeñito ¡Ay, qué chulo! Ay, espera que espera. lo enseño por ahí, que lo vean ¿Dónde está? ¡Tengo mi estrella de la fama! ¡Cómo What? mola! Mil gracias, qué pasada Qué chulo, me encanta Dani. Esta es... Me encanta. Eso es como logro por haber facturado tus primeros 10.000. Esta... Eh... Qué chulo. La siguiente es otra como esta que tienes ahí detrás, que es, que es la mía. ¡Guau! ¡Wow! Los 100.000. 100. Bueno, pues cuando llegue a los 100.000 ya te avisaré para recogerlo. <risa> Espera, se te ha quedado por ahí, ¿no? Hay Ah, bueno. Muchísimas gracias, qué chulo. Joder, cómo mola. Qué bonito. Lo voy a poner ahí en mi despacho. Qué ilusión. Mi estrella de la fama. Espera, te, te, te hago una foto. A ver qué se ve el nombre. Ahí. Eso es. Y espero, joder, que, que antes de que termine el año puedas conseguir la que tienes ahí detrás. Joder, sí. Estaría genial. Oye, que no hay nada imposible. ¿eh? Que yo antes veía esto como... Uff, Y no, es súper posible. No hay nada imposible, creo que no. Vamos. A ver. Hay que, pues eso, hay que currárselo y hay que estar, pero bueno. Pero al final es, es un poco, es decir, es lo que hablábamos antes, joder, si todo parece imposible hasta, hasta que... lo, que lo, lo haces. Bueno, Tú parece imposible sí. llegar a que el, el, el 2022 oh, terminases con, con 10.000 euros haciendo algo que te gusta y lo has hecho. Sí, sí, total, total. Haciendo algo que me gusta, ayudando a la gente, sintiéndote... Y además que, oye, pues... Mmm... El primer lanzamiento que yo no esperaba, o sea, yo con recuperar la inversión, facturar un poco más y aprender, ya me daba, vamos, más que con un canto en los dientes, hijo, eh. y se puede, se puede, vamos, yo de verdad que fue alucinante, o sea, fue alucinante. Joder, y además me acuerdo cuando tenía el presupuesto ahí para invertir, no tenía ni un duro, yo, ay Dios mío, ¿qué hago? Y tal, y no sé qué, y ahora es, pues eso, es que lo ves todo de otra manera, diferente. Tenemos muchos miedos, ¿eh? o sea, nuestro peor enemigo es nuestra mente, al final, que nos paraliza, que nos, que no te fías. La gente cuando iba a entrar, yo me acuerdo cuando iba a entrar a la incubadora, yo, pero Dani, pero, pero ¿y por qué tengo que coger la incubadora y no otro? Y tal, pero y dime, ¿y por qué tú eres el mejor? ¿y por qué no...? O sea, tienes miedo, o sea, esos son tus miedos los que, los que te hacen hablar así, ¿sabes? Y te, te paralizan y al final, joder, lánzate, ¿sabes? Lánzate. Lánzate, ¿qué, te puede, ¿qué es lo peor que te puede pasar? que salga mal, bueno, lo has intentado. Muchísimo peor es estar sin hacer nada y, y llorando debajo de la, del edredón. Lánzate, tírate a la piscina. Intenta hacerlo lo mejor que puedas, eso sí, no vale lanzarse y luego pasar de todo. O sea, que te lanzas, vas con todo. Ay, si te lanzas y vas con todo y tienes un buen programa detrás, es que lo consigues, uh -huh. que lo consigues. Luego importante también eso, claro, la promesa que haces, ¿no? Pero bueno, mira, eh, me acuerdo Karina que empezó con una movida de duendes que yo decía, o sea... Mmm. Esto, yo, yo no sé si esto se vende o no, pues empezó también a facturar un montón. Yo no sabía sí. que había tanta gente que pintaba duendes y había... No, además, duendes y... era un producto... Eh, o sea, que ellos enseñaban a hacer duendes físicos. Físicos, que hacían como de... Sí. Y aquí como dos, dos que mil sí, euros, Sí, en... pero, pero vamos, iba uno tras otro y yo decía, joder, digo, pues que hay gente que hace duendes. Por eso te digo, es que cualquier idea, si está bien pensada, bien montada y lo tienes tal... Hay alguien que, que, que va a querer eh, lo que tú vendas. Tienes que pensar que vas con esa idea de, de ayudar y que tienes algo bueno para darles. No tener miedo a, a vender, a, a decir un precio. Mm. Me acuerdo que yo, un día antes o dos días antes del lanzamiento, subió el precio del programa. ¿Cuánto costaba? Eh, joder, espérate que no me acuerdo. Eran 600 euros, pero es que antes estaba en 400. Cuando acabé y lo hice todo... Tenía una seguridad de decir, es que vale más, es que mi programa vale más, es que 400 euros lo estoy regalando. Y al principio yo decía, madre mía, ¿quién va a pagar 400 euros? Un día antes te lo dije, te dije, Dani, que sube el precio. Y tú me dijiste, me acuerdo perfectamente, me dijiste, ¿lo subes no, o sea, por necesidad porque necesitas dinero o lo subes porque realmente crees que vale más? Dios, que creo que vale más. Dice, entonces vale, adelante, súbelo. Y lo subí a 600 euros y sí, sí. Es que sí, no me arrepiento nada porque de hecho es que lo vale, lo vale, claro después de, de haberlo montado todo al principio estás como más inseguro una vez que ya lo has montado todo y dices joder es que, es que sí, es que esto lo vale, o sea es mi tiempo 24-7 es toda la, todo lo que hago por ellas, la plataforma, un montón de cosas que les daba y digo, claro que sí, que lo vale. mira aquí estamos en, en la segunda edición, una de las mayores preguntas o lo que más se repite a la gente es ¿Y cuánto, Dani? Y, ¿Y qué precio debo poner? ¿Y, ¿Y cuánto debe costar mi producto? Y es que a todos les digo lo mismo, nadie más que tú sabe el precio que le puedes poner a tu producto. Sí, hasta que yo, fíjate, hasta que yo no, no lo tenía todo montado y todo tal, no lo vi claro, porque mil dudas, es normal que la gente dude. Mil dudas, ay será muy caro, ay es que claro, yo como soy nuevo, a ver si voy a pedir mucho y es que el otro está pidiendo menos, no te puedes comparar con nadie, no te puedes comparar. Tienes que pensar en lo que tú puedes dar, en tu esfuerzo, en, lo que, en realmente lo que estás ofreciendo y, y si crees que es algo de calidad y es bueno, o sabes que lo, que lo tienen que pagar. Es más, es que te tienes que dar ese valor, porque si te infravaloras, muy probablemente, si yo lo hubiera vendido a lo mejor a 90 euros, eh, es que no, probablemente no hubiera, no, no hubiera tenido el éxito que he tenido. No hubieran entrado 300 chicas. No, pues no puedes hacer algo. O sea, tú, tú tienes que ver qué es tu grado de implicación y lo que te va a costar y, y, y, y ver, joder, pues si es bueno lo que estás dando, creer en ello. Pero bueno, no sé, ya te digo, yo dos días antes, o sea, ya cuando ya lo tenía todo montado, ya fue cuando dije, este es el precio. Y este es el precio y es el que he seguido manteniendo.